Hola amigos, estamos aquí. Yo soy Tox Gamer. Eh, bienvenidos a otro programa más de Stay of the Guy. Entre que en el momento en el que juego no voy a, a aparecer en la en la cámara porque estaría tapando. En los momentos en los que haya que hacer viajecitos, como hicimos en el vídeo anterior, iremos como una ambulancia rápido, rápido, pero en plan con con el Benny Hill, iremos corriendo porque es que, ¿para qué?, o sea, para que, a no ser que pase algo, que tengas que parar, pues no, no penséis. Eh, ¿Qué es lo que vamos a hablar hoy en este vídeo? Pues vamos a hablar de las primeras misiones y las primeras cosas que tenéis que tener en cuenta a la hora de actuar con otros supervivientes. Vamos a buscar un superviviente y vamos a hacer las, las primeras misiones que tenemos en la comunidad que habíamos creado desde donde la habíamos dejado. Ojo, yo esa, esa comunidad no la he tocado ni, ni nada, o sea que ta, tal cual la dejamos. Ahora tenemos que seguir, ¿vale? Lo bueno es que se, me escuchará bien el audio y podré comentar todo lo que quiera, así que dentro vídeo bueno ya estamos aquí pero también tengo que decir que bueno la última vez que jugué fue hace bien poco hace fue dos días hace vamos, que le eché ahí un buen ratito eh, fue con los seguidores del rayo de esperanza nosotros nos vamos a ir a administrador de Colom de comunidades y nos vamos a ir a los del jardín del edén que son realmente los que nosotros mm, hicimos Si no creo recordar mal, creo que sí, son, son ellos. Bueno, pues... Dentro. Los humanos son hostiles, pueden ser mucho más peligrosos que los zombies. Eso sí es verdad, porque van armados y son difíciles de... Están curtidos. Bueno, aquí vemos que nuestro personaje está infectado. ¿Vale? Está infectado y bueno... Mmm, la enfermería todavía no... Enfermería, cuando se haga la enfermería a ver, lo primero que vamos a necesitar es combustible bueno, prácticamente cualquier cosa combustible, comida, salud vamos a ver nuestro personaje vamos a ver primero qué es lo que tiene tiene cardio, sentido común lucha, tiro y por lo que yo lo elegí ser médico ofrece consejo médico por radio conocimiento sobre medicina muy bien eh, vamos a ver qué tenemos aquí consejo médico y tenemos un consejo médico y tenemos la entrada de vehículos y entrada de suministros y el independent park mm. tenemos cosas que hacer pues así que vamos esto nos va a ir de lujo. Nos lo han dejado cerquita, ¿eh? Vale, tenemos a ver qué han dejado en, el, en la cajuela. Muy bien, está bien. Me gusta, pero a ver dónde vamos a ir ahora. Con este Independent Pack entrega de, de arma, bueno, Vamos a conducir, vamos a por donde estén las armas. Pero tienen que estar muy lejos, si están aquí al ladito, hombre, si están aquí al ladito, nos la están poniendo cerquita. Uy, ahí hay una cosa que hay que mirar, <ríe> sepan disculparme, pero eso está iluminado. Ya. Get ready for the Z's. Da igual, aunque sea! ¡Vale! yo creo que con eso se han enterado ¿eh? una oh, una vaca ahí, la pobre. Yeah. You gotta drop something else first. Ay, no también. Hay muchas cosas que meter aquí en esta furgoneta. Esto lo equipamos. Vale, bueno, vamos aquí el resto y vamos a ver esto lo sustituimos por supuesto y esto también esto a tirarlo esto no pero esto, esto sí Bien, le hace falta gasolina al incendiator no no le hace falta pero lo que sí que le hace falta es que busquemos por aquí Great. More craft. See. Sí. Alguna cosilla por Más. Crack my coffee my ass. Oh, comida del tirón. Bien. Ya hemos conseguido comida. You're done it now, you clumsy fuck. que no luego <risa> y para eso sirve este coche Estamos. Vamos por acá, y todo esto ya sabéis, RT, y también si queréis con oh, algunas cosas que están. No favor señores sin contemplar cuando los zombies sin contemplaciones ¿eh? bien nos metemos nuevamente en la cajerilla y vamos metiendo estas cositas cogemos el coche otra vez y seguimos con el independent pack eh, de es damn heavy. si puedo quitarle la meciquita al móvil este? Me cago en le la leche. Objetos especiales. Bueno, aquí lo tenemos estacionado. Lo vamos a meter. Todo esta mesa fábrica fuegos artificiales que creedme que valen muchos morícenes de pique y no sé qué y esto también y esto también vale, vamos a otra vez independes tenemos eh, tenemos gratis eh, llamar al comerciante al bueno pero vamos a por la entrega de entrega de suministros gratis armas y cuerpo a mano. vamos a, vamos a... Vamos a coger esta estas son nuestras son primeras misiones vemos que está por ahí Pero... <risa> <risa> reclamado ¿No? por el ¿No? núcleo ¿No? ¿No? de la Oh. Bueno, esto, esto me encanta. Venga. Oh, hombre, no, no, no. No. No, hombre, un bate de béisbol. Ah, un bate de béisbol. Mejor el sable. Oh, looks pero, promising. He visto yo una. Not bad. Mm, no está mal, pero. ¿Dónde lo metemos? tenemos que ir a por el coche esto tampoco parece que bueno, si tuviera por ver una mochilita de 8 compartimentos bueno tenemos una de comida esto sí que es bueno vale vale vale así ah, tenemos aquí tenemos aquí un buen plan voy a ir por el coche abastecer el coche porque este coche el de el incendiator que ya habéis visto lo que hace también gasta mucho y el piro y el pirómano o piromático ahora lo veremos se llama ahora os lo digo se llama I need some wheels pronto no I We'll find someone. La verdad. por ahí tenemos otro coche, ¿verdad? La pena, ¿no? Ah, ya, ya. Bueno, pues como merece la pena, merece la pena. Ahora, llevarlo para la gobase va a ser un poquito difícil. o a no, mejor tanto. Esto sí que es aparcar. Bueno, vale. Venga, a ver. Esto, esto, esto, esto, esto, fuera esto, esto también. esto también, esto, que hacemos aquí, esto para acá, esto para acá, esto para acá, esto para acá, esto para acá, y esto para acá. Y ahora me voy corriendo. Hasta luego. No hemos entrado en esta casa. Reclamado por, la por el núcleo de la. Y ahora vamos a ver qué, qué entregas de suministro hay ahí. Uh, armas a distancia. de group, drop the one, the one, the group, drop por ellas. Fine. I'm good for it. ¿De qué está Yo creo que la mejor manera de definir esto es ármate hasta los dientes. Aquí cerramos un poquito el paso a los zombies por si acaso vienen por este lado. Pero bueno, no, tampoco mucho. Joder, no va a caber nada. Este también este también. Vamos a por el resto que no queda más. Esto se viene con nosotros. Seguro que aquí hay algo con potencial. Ya tenemos más gasolina. Esto va a ser muy importante a, a posteriori. Pero aquí hay uno de esos almacenes. Y mirad esas piernitas. Es de un ser vivo. ¡Hombre! nos ayudas verdad ¿Qué queréis vale pues ya tenemos nuestra primera misión ahora tenemos que ayudar a estos que son los extraños para darles medicamentos puede que a lo mejor tengamos medicamentos nosotros no tengamos que hacer tanto traqueteo. Pero bueno, vamos a verlo. No, creo que de medicamento vamos a tener que buscar. Vamos a conseguir una mochila así que ahora sí que vamos a encontrar recursos vamos a buscar medicinas no es lo que quieren Aquí me he encontrado con esto, así que tenía que parar. O me voy yo por ahí, me cago. Me cago en esto y esto puede parar. Vale, vamos acá. Esta parada. Esta casa donde, como veis, han utilizado. Esto no lo había visto el. Otro detallito que la han ido metiendo son cositas que me encantan porque van mejorando los juegos significativamente. Sí, ya las eh, cazas no parecen tan vacías. Guantes a la se nota más. Pues bueno, pues una decoración, ¿no? Digamos. Pero en fin, vamos a ver qué tienen por aquí. Estos gorditos que estaban ahí metidos. qué uh, ¿Qué es Bueno, pues no ha pasado nada, no ha pasado nada, menos mal, por favor. Creía que se iban a... Vale, ahora ya solamente... Ahí está, aquí está la gente a la que... Leemos Y se la entregamos Nelson Entonces, Esto puede que te sirva Ahora proporcionarán club de la seguridad de las armas Experiencia de disparo Macienda influencia los extraños Tienen artículos nuevos para comerciar Vamos a ver qué tienen y vale, ahora vale, vamos a ver qué, qué nos puede dar primero nos vamos hasta aquí aquí es donde debería de aparecer generalmente las cosas mmm, para fabricar instalaciones y eso pero bueno vamos a dejarlo en eso Luego aquí tenemos armas entonces lo más es lo que tenemos en cuenta con eso vamos a terminar el día de hoy promoviendo un líder para nuestra comunidad ya estamos cargaditos cargaditos a elegir un líder vale y esto por supuesto lo vamos a subir entonces nos vamos a la parte de comunidad vamos a ir personaje por personaje cleta bets es especialista en computadoras yo por el contrario es médico es muy conveniente tenerlo dentro de la base la mayor parte del tiempo igual que a franklin que es de artesanía esta es la que te construye directamente así que optaría por cleta cleta va a ser la la líder ah. Pues no, se ve que, que hasta el punto donde hemos llegado, solamente Dios guarda las suficientes características como para poder ser un, claro, un nuestro primer líder. Eso no significa que, que no se pueda cambiar, de eso se puede filiar a personas. A ver, Dios, que te vea la gente, por Dios, ahí, que no. Bueno, pues vamos a elegir a Dios, sí. Ya tenemos líder asignado. Tenemos a una persona. Aquí vamos a tomar el control de. Cleta. Los 10 de material los podríamos tener. Aquí necesitamos una cápsula Jaden 1 y restos de circuitos. Bien, construir un salón. Esto es para la moral y el entretenimiento. Puedes enfocarte en. Bueno, una letrina sí está bien, pero bueno, es un gastero de dinero. Depot, construir un salón os permitirá poder ver películas, por ejemplo, de entrenamientos, pero también construir un gimnasio de pelea. Así, vuestros NPCs, vuestros compañeros estarán siempre en la mejor, en el mejor de las disposiciones, como ahora mismo. Perfecto. Just remember, everyone fights. No one quits. Vale, dentro de 28 segundos empezarán a salir zombies por todos lados quieres saber algo Can't do everything vamos a reclutarlo como seguidor okay, que, que ya vamos necesitando ayuda a partir de aquí lo vamos a dejar así que nos vemos y hasta la próxima amigos suerte cuando salgáis a cazar zombies nos vemos